La Plataforma Nacional Ganaderos y Solidarios ha empezado a hacer la primera matanza en la provincia de Guadalajara. Nos encontramos en el matadero de Pascual Miño, donde se van a ofrecer unas reses donadas por los ganaderos de la comarca. Somos ganaderos y solidarios, eh, estamos en Molina de Aragón, en el matadero, se ha hecho la entrega de los corderos y lo primero de todo, queríamos dar el pésame a todas las familias que han tenido algún fallecido, y a toda la gente que está en los hospitales pasándolo muy mal. Nuestro, nuestro propósito es llegar a, a los sitios donde haga falta alimentación o, o sitios que se puedan donar corderos y esto para, para facilitarle a la gente y un reconocimiento a algunas entidades. Vamos a servir a Caritas Guadalajara esta semana, vamos a servir cinco corderos y dos cabritos. A la UI de Molina de Aragón se le va a servir dos cabritos troceados para, porque ahora mismo se han quedado sin logística de comida y a Alcalá de Henares, a Cáritas, para los comedores sociales y comidas a domicilio para gente mayor. Entonces solo queríamos agradecer a todas las entidades que están colaborando y a toda la gente que nos está apoyando en nuestra iniciativa. Yo soy Pascual Miño, propietario del Matadero de Molina de Aragón y esto empezó con una iniciativa de unos ganaderos, a mí me llamaron para sumarme en la iniciativa y por supuesto aquí estoy, ofreciendo toda mi empresa, tal de matadero y logística para llevar a cabo toda esta donación y agradecer sobre todo a todo el esfuerzo que están haciendo todos los ganaderos de donar sus productos para llegar a todas las personas realmente necesitadas. Y así se hará. Primero de todo, mi más sentido pésame a todas las personas que en estos días les ha fallecido algún familiar. Lo segundo, quiero que veáis el esfuerzo que estamos haciendo para que estos corderos, estos cabritos de todos los ganaderos puedan llegar a la gente que realmente está necesitada, que entiendo que en estos casos es mucha, y también entiendo, quiero que entendáis sobre todo el esfuerzo que realmente nos está costando a los ganaderos donar estos corderos. Estamos en momentos críticos, críticos para todo el mundo, pero sobre todo para este sector. Nosotros encantados de donarlos, pero sobre todo que sepáis el esfuerzo que nos cuesta a los ganaderos. Soy ganadero de, de la zona de, de Aroca, de, de Aragón, y agradecer a la infraestructura que hay en Molina para llevar a cabo la iniciativa que hemos tomado los ganaderos a nivel de España y la distribución que posteriormente se va a hacer a a centros de menores como Ateca, Tobés o residencias de, de distintas localidades de la comarca de Calatayuz y Zaragoza. Esto es una iniciativa a nivel de España que surgió pues, por a lo mejor algún pastor que quería colaborar y a partir de ahí eh, por los grupos de WhatsApp ha ido pasando de ganaderos en ganaderos y aunque estamos muy aislados sabemos lo que es la solidaridad.